Bueno, pues por ahí vamos a empezar, si le parece, señor Uriarte, por esas encuestas que efectivamente, como decía Chema, dan una mayoría absoluta a PNVPC, pero si lo miramos por otro lado, también darían una mayoría suficiente a la suma de EH Bildu, el Carrequín Podemos y Partido Socialista. Eh, B, eh, eh, que estamos en el momento de un hipotético tripartito en Euskadi. Bueno, esa posibilidad siempre ha existido. ¿no? El, el tema es que durante muchos años <coughs> había un elemento fundamental, que era la, la existencia de ETA, que era un condicionante que dificultaba la posibilidad de que en Euskadi hubiera un gobierno de izquierdas. Es decir, eh, digamos que, que el hecho de que siempre en Euskadi siempre gobernara eh, el PNV con el PSOE o que gobernara en su día el PSOE con el PP eran coaliciones, eh, digamos, se han hecho todo tipo de coaliciones, menos la, la coalición natural, que sería que los partidos de derecha gobernaran con los de derecha y los de izquierda con los de izquierda, ¿no? que sería lo no normal en una situación normalizada en cualquier país de Europa. Sin embargo, aquí por las circunstancias excepcionales que, que hemos vivido durante décadas, pues esto no ha sucedido así. Es evidente que con el tiempo acabará sucediendo, es evidente que con el tiempo pues, se harán alianzas naturales. Y también es comprensible que, que en el caso de tanto del Partido Socialista como de H. Bildu, haya digamos, ciertos, ciertas rutinas, ciertas eh, ciertas derivas históricas, ciertas tradiciones que les dificultan un poco entender que lo natural es que, que como en cualquier país normalizado, eh, la izquierda se junte con la izquierda y la derecha con la derecha. ¿no? A, a, a medio o largo plazo eso es evidente que sucederá, sí que se normalizará la situación política en Euskadi. Eh, Podemos, en ese sentido, pues siempre ha querido... Eh, siempre hay que vivir un poquito por delante, quiere ser un poquito vanguardia, quiere abrir caminos y, y bueno, pues está llamando a lo que digamos a adelantar un poco lo que lo que evidentemente será el futuro cuando la cuando la sociedad normal cuando la sociedad vasca digamos esté totalmente normalizada, nosotros creemos que ha avanzado mucho y y bueno, y es el camino que queremos abrir. Eh, pero eh, ¿usted cree que la realidad vasca responde a ese tiralíneas que ha hecho? ¿Es, es de derechas, tan de derechas el PNV como para eh, que su suma natural sea el, el Partido Popular? Y se lo pregunto a, a, a usted también con su trayectoria. Sí, bueno, el, el PNV ha estado gobernando hace muy poquito, apoyando a Rajoy, ¿no?, en el gobierno de Rajoy. El PNV está claro que, que negocia con cualquiera. No están tan derechas, quiero decir que es una de las derechas, digamos, menos menos radicales que hay en Europa, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la ciudadanía vasca es una ciudadanía muy escorada a la izquierda, entonces el, el PNV sabe que, que si hiciera políticas claramente de derechas, eh, pues desconectaría con la ciudadanía vasca. Entonces, para mantener el contacto con una ciudadanía vasca, que es mayor, mayoritariamente, digamos, de izquierda moderada, pues el, el PNV Nube tiene que jugar, digamos, a una serie de cosas que, aparentan una cierta, que dan una cierta apariencia de izquierda. no, Excepto en un tema en el cual es radical. Es decir, lo que tiene muy claro es que las grandes empresas y las grandes fortunas no van a pagar impuestos. Salvo en ese tema, en cualquier otro tema, en temas de derechos civiles, en otro tipo de, de, de temas, se, se comporta casi casi como si fuera de izquierda. ¿no? Siempre que no entremos en los impuestos y siempre que, que los ricos y que las grandes empresas no tengan que tributar. Si, si hacemos... Eh, si, si obviamos un poquito ese tema, en el resto de los temas tiene que, porque si no el PNV quedaría descolgado, digamos, de la mayoría social vasca, que es una mayoría social de progreso. Es decir, en, en Euskadi, pues prácticamente eh, cosas que en otras sociedades están muy extendidas, como puede ser, pues digamos, el rechazo hacia los extranjeros, eh, el rechazo hacia determinados colectivos, como el colectivo LGTBI, etcétera, etcétera. Toda una serie de cosas en Euskadi no tienen, no tienen venta. Entonces, una derecha más cerrada no tendría... Eh, hasta el propio Partido Popular, digamos, en Euskadi, pues es menos, menos radical en la derecha que, que lo que pueda ser en otros sitios del Estado. Pero es evidente que la, lo natural, digamos, es que el tipo de intereses, eh, digamos, de las grandes corporaciones, de las grandes empresas, el tipo de, de intereses que defienden eh, tanto el PNV como, como el Partido Popular son, al fin y al cabo, son los intereses de la COE, los intereses de, las, eh, de, la, gran, de la gran patronal, y ahí lo normal es que se encuentren. Euskadi no es distinto del resto del mundo y lo lógico es que las fuerzas, digamos, pues las fuerzas conservadoras se, se acaben uniendo con las fuerzas conservadoras y las fuerzas progresistas con las progresistas. El problema, ya le digo, que todo esto, la gran dificultad que ha tenido todo esto, el que esto funcionara de una forma natural, pues ha sido la interferencia durante muchos años de ETA. Pero, pero el final de ETA, la entrega de las armas, pues para nosotros supuso un antes y un después. Y, y esto realmente tiene que, tiene que producir un, un cambio y una normalización de las relaciones entre los partidos vascos. En Madrid, sin embargo, el PNV sí parece que está eh, apoyando un, una mayoría de izquierdas. Sí, en, en, en Madrid el PNV en este momento, el PNV siempre apoya a quien está en mayoría, ¿no? En su, en su momento estuvo apoyando a Rajoy hasta el último momento, hasta la moción de censura, eh, previamente también pactó con, con Aznar en la época de, del Partido Popular de Aznar eh, ha pactado con todos los partidos que gobiernan en, en Madrid y en este momento pues también pacta con eh, con quien tiene mayoría en, en Madrid y en este caso con el, con el gobierno de, de Pedro Sánchez es decir, digamos que que esto es, es es natural y bueno el PNU siempre ha pactado con quien gobernara en Madrid, fuera de derechas, fuera de izquierdas, y, y esto lo va a hacer, porque su postura en ese sentido, tal como funciona digamos el el sistema electoral eh, digamos, de cara a la, a la, al Congreso y de cara al, al Senado, pues es un sistema electoral en el cual eh, un partido como es el, el BNV o como es la Esquerra Republicana de Cataluña o lo que sea digamos que los, eh, son partidos digamos que juegan un papel de bisagra que tiene una, una situación relativamente cómoda para negociar en Madrid. Y que, y que suena aprovecharla luego bueno, pues es, es normal, tanto cuando gobierna la derecha Como cuando gobierna la izquierda Pues el PNV en general pacta con, con quien está gobernando en bueno, Hablábamos de, de Madrid un Madrid que en lo institucional en, en la institución en la que está usted Está irrespirable ¿no? Teniendo en cuenta que estamos probablemente En uno de los momentos más graves que hayamos vivido ¿Cómo podemos entender que eh, En el Congreso de los Diputados Se viva esa tremenda bronca? Yo personalmente creo que es, en cierta medida es un, es un error de los órganos de dirección. De, es decir, en ninguna empresa eh, le permiten a alguien que vaya una, a una junta de accionistas o que vaya a un… Decir, en, en, ningún, en ningún tipo de organización, en ninguna administración, en ningún sitio se convoca una reunión y se permite que la gente hable de cosas que no están en el orden del día. Es decir, si el orden del día es hablar de economía o es hablar de cultura o es hablar de la eutanasia o es hablar de un problema territorial, lo que no se puede permitir es que vayan unas personas a hablar de ETA, a hablar de Venezuela, a hablar de lo que les dé la gana. Esto es una falta de respeto absoluta. ¿no? Entonces, bueno, pues hay unos partidos que han decidido que van a ir a boicotear todo y da igual que se les convoque para, para tratar un tema que otro, que ellos a lo que van a ir a hablar es hablar de ETA, del comunismo y de Venezuela. y Da igual lo que de lo que tengamos que trabajar o de lo que tengamos que decidir, ¿no? Entonces esto es una campana de, campaña de boicot que yo creo que los órganos de dirección deberían, eh, no deberían permitir, es decir, la gente dice que el tema de los de los insultos, de las malas formas, pero a mí más grave que los insultos o las malas formas consiste el que en la falta de respeto que supone el que se vaya a un órgano de decisión a hablar de cualquier cosa menos de lo que se va a decidir y de lo que se está debatiendo. Eso creo que no, sé, creo que no es... Creo que no es correcto y yo al menos en toda mi vida laboral nunca, nunca he visto algo parecido. Nunca he visto que se permitiera, eh, digamos, que perder el tiempo del resto de las personas que van a las reuniones eh, teniendo que, que soportar el que se hable de cualquier cosa que a alguien se le ocurra. no Entonces, bueno, creo que sí, el, el ambiente es irrespirable, pero bueno, algunos partidos eh, tienen una idea, digamos, muy patrimonialista de, de España, creen que que España es de derecha así que si no gobierna la derecha van a hacer lo que sea con tal de que de que vuelva a gobernar a la derecha y da igual, si no van a esperar que pasen tres años o que, o que haya otras elecciones, van a ir a romper y van a ir continuamente pues, a la provocación y al cuerpo a cuerpo. no sí. Es una cosa bastante triste, eh, afortunadamente pues pues eh, hay países donde esto no pasa, pero sí es cierto que en general está pasando, hay un rebrote a nivel mundial de las, de las extremas izquierdas que están muy bien organizadas, muy bien financiadas, ahí está el grupo de Steve Bannon y esto está funcionando y, y hay países, pues todo el este de Europa, por ejemplo, es un auténtico horror a dónde están llevando la política incluso la vida de la ciudadanía y a qué niveles de enfrentamientos y de, en fin, lo vemos en, en Polonia, lo vemos en Hungría, pero lo vemos también en Alemania, lo vemos en Brasil, lo vemos por todo el mundo, que están deteriorando enormemente la convivencia. Y, y por la otra parte, por su parte directamente, ¿cuál tiene que ser la respuesta? Porque el ejemplo el otro día que vimos en un, algo que se llama Comisión para la Reconstrucción tampoco parecía, ¿no? Pareció más pues, una especie de, de plató de una de estas tertulias de, de la noche en la sexta. Bueno, no lo sé. Sinceramente no sé cómo el mejor sistema para combatir el fascismo creo que no lo sabe nadie. Creo que creo que los que somos hijos o nietos, como es mi caso, que mi abuelo estaba en Guernica el día del, del bombardeo, el día del, del mercado del lunes, eh, podemos tener intuiciones de cómo se de cómo se combate la intolerancia o el fascismo, pero pero no hay recetas fáciles. Yo mmm, no lo sé. Creo que creo que hay que tener mucha paciencia. Creo que hay que tener eh, mucho trabajo constante. Creo que no hay que dejarse desviar, digamos. Eh, del, del renglón pero realmente recetas fáciles no hay porque si hubiera recetas fáciles ni el fascismo hubiera nos hubiera estado gobernando hace unos, hace unos pocos, hasta hace unos pocos años ni tendría la fuerza que tiene en todo el mundo y que está cogiendo en este momento entonces no lo sé yo ahí no, no sabría no sabría decir de, no soy no soy un experto yo intento hacer mi trabajo lo mejor posible pero pero no sabría decir cuál es la mejor receta digamos para para contrarrestar el auge de la, de la extrema derecha no sé, no sé si hay que ser más fuerte si hay que ser eh, no sé no sé realmente cuál tendría que ser la eh, cuál tendría que ser la mejor yo en todo caso intento intento digamos eh, mantener las buenas formas pero ser rígido en el como dicen algunos pues pues puño de acero en guante de seda, ¿no? Quizá, quizá esa pueda ser la fórmula, no lo no, no sé. Bueno, eh, quiero preguntarle, ¿eh, ¿se va a derogar totalmente la reforma laboral y cuándo? Sí, la reforma laboral debe derogarse completamente. De todas las, La contrarreforma laboral, por decirlo más más bien, de todo el... Eh, de hecho, todavía hace poco salía un estudio de, de la Universidad del País Vasco con la Universidad de Cambridge, un estudio conjunto en el que decían que la, la reforma laboral eh, lo único que había hecho es degradar derechos, degradar, precarizar el trabajo y que no había creado ni un solo puesto de trabajo. Es decir, no había servido para sus objetivos y no había hecho más que destruir riqueza. ¿no? Y, y esto es importante saberlo. Y es importante también, y me vas a perdonar aquí, eh, porque… Desgraciadamente en las entrevistas nunca hay preguntas por este sentido, pero sí habría que decir que, que en estos tres meses de pandemia los 23 multimillonarios españoles que más ganan han aumentado en, en, en un 16% su fortuna, mm. han sacado una, una, una cantidad de dinero han ganado que, que es superior, eh, cuatruplica eh, la, la, cuantía que, eh, la cuantía que va a suponer el, el ingreso mínimo vital. Es decir, eh, en estos momentos hay gente que se está forrando. Cuando nos dicen que si empresas que van mal, sí, pero hay gente que se está forrando. Entonces, eh, ese, ese digamos, esa precarización del trabajo, ese tener a todos los jóvenes sin una posibilidad de proyectos de vida, sin poder hipotecarse, sin poder eh, crear familias, sin poder tener un, una, una situación estable, no ha hecho más que daño socialmente y, sin embargo, no ha servido para crear para crear trabajo, con lo cual claramente debe ser, debe ser abolida toda la reforma laboral, sin duda, y, y, y poco a poco, sin, sin piedras pero sin pausas, esto cuanto antes hay que, hay que abolirlo y en la medida que se pueda con consenso social. Roberto Uriarte, gracias por acompañarnos. Volvemos a charlar. Hasta pronto. Muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad.